Rochi RD y Bulín 47 y Seki Vicini coronan con disco de oro en Estados Unidos. El género urbano dominicano sigue abriéndose puertas a nivel internacional. Rochi RD, Seki Vicini y, y Bulín 47 acaban de, certif de certificar un disco de oro por la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos, RIA en inglés. Rochi RD se lanzó con el disco de oro por su tema Alta Gama 2021, Mi Contacto, Rumba ella no es tuya y soy un infeliz en el 2009 por su parte bullying 47 fue reconocido por el tema popular el tema y popular hit bajo mundo por el que fue demandado en 2021 seki vicini por el tema natalie 2020 en colaboración con melimel jardín la perversa y jardín eh, y la perversa y shadow blow eh, coronando los tigres de, en el norte con disco de oro ellos mira no sé cómo tomen el comentario que voy a hacer ahora. Cuidado, ¿eh? Eso es evolución. Sí. Evolucionar. Si a usted no le gusta un género, no lo catalogue. Porque como a usted no le gusta, hay un millón de gente que le gusta. ¿Entiendes? Mucha gente califica a Roche, que Roche es un delincuente, que esto que lo otro... Pero está haciendo música que está conectando con la gente, está conectando fuera del país. Sí. Usted ve extranjeros cantando sus canciones. Tanto de Roche como Bulín, Sequi Vicini, que canta todo. Tienen, uh -huh. <risa> Son evoluciones, porque eran muchachos de barrio. Bulín, que empezó en una barbería. Sin futuro. Entonces son evoluciones. Disco de oro. ¿Eh? Entonces, ¿Tú entiendes? Que le gusta a la juventud, le gusta a las personas mayores. Claro está. No puede decir mala palabra, algunos la dicen. El nuevo rico, alta gama. alta gama. Es un tema que ha sonado en todos lados. Entonces, porque usted se quedó, bájame, bájame un ching. Porque usted se quedó atrapado en el poema, en el romanticismo, oh, oh, oh, en la ópera. No venga usted a catalogar Amable, porque a Amable le gusta la canción. Claro. Los gustos, los colores. Claro. claro. A mí me gusta Silvio Rodríguez, no, pero también me gusta A mí Roche. me gusta todo tipo de música. También, también. Me, a mí me gusta la Silvio que más Rodríguez. a mí me, me gusta es la salsa. La salsa. El... Es la que más a mí me gusta. Entonces, porque usted sea, está bien. Usted es una persona de conocimiento, usted es una persona, un intelectual. Usted tiene 200 mil diplomas. No venga usted a perder su tan valioso tiempo en criticar a la juventud que lo está logrando. Pues Bulín hay tres o cuatro que tienen visa. Sí. Entonces Bulín tiene una empresa. Esa empresa emplea a 10 jóvenes. Del barrio. Del barrio. Sequi también. Fulano está sin trabajo de seguridad, ven. Venga. Ya está trabajando, está manteniéndose. Entonces, vamos a respetar como nosotros hemos respetado a esa, eh, a esa hermosa. Bájame un ching, mi hijo, bájame un ching, que no ha comido. a Rafelito. Eh... Entonces, nosotros respetamos a Leo Dan, ¿no? yo disfruto eso, eh, Silvio, Rodríguez, Silvio Rodríguez, Camilo eh, Seto, ¿verdad? ¿Tú entiendes? Esa poema, Julio Iglesa, con Julio Iglesias me daba yo humo, que, que caigo redondo, respetamos eso. Entonces, usted tiene que respetar, no se pase toda la página eh, criticando a los urbanos, claro, Claro. entiendes? Sí. Son influencias. Son influencias. La son comparación poder. con Juan Luis Guerra es de influencia. De influencia. No es que es mejor que nadie porque son claro. para usted comparar un género tiene que ser igual. No puede comparar un bachatero con un merenguero nunca en la vida porque hacen cosas diferentes. entiende Entonces, claro. debo, hay que darle el mérito, dárselo ya. Y respetar, no ni que ustedes son piperos, que son que No, ellos, hay no. que... Son. Eh, los, los urbanos son poetas del barrio, las la personas que narran el día a día de un ah, barrio. El que otro quiere esconder. Eh, el que otro quiere esconder. Verdad, lo que pasa en el día a día eh, es Rochere de un poeta del barrio, increíble, en esos eso temas, por ejemplo, Julito, y claro. esos temas que te hablan de lo que la realidad que pasa en el barrio. Tú me entiendes, y al final te da un mensaje de que lo, lo, lo, las cosas malas que pasan en el barrio eh, son malas y que lo que te pueden traer. Sí, es no, porque me molesta ver, ver estos poetas, eh, eh, esto tan serio, eh, esta gente que vive criticando lo urbano. Ustedes sí. son tranquilos. Entonces, no apoyamos la incitación a la violencia, ni apoyamos lo que es la, la mala palabra la mala palabra exacto en, en los temas la insinuación esa cosas no, no la apoyaba pero si hay si hay gente que le gusta esos tema hay que dejarlo también porque claro. para los gustos los colores si a usted le gusta un tema morboso que hay gente que se vive en esos temas tampoco nos podemos meter en eso había merengue en los tiempos 80 que fueron prohibidos por, por la señora zayda sí. claro. que era de espectáculo público claro. y lo prohibía yo ni ventura lo prohibió en ese tiempo todos nosotros respetamos eso deben respetar la decisión de la juventud claro y del auge que está que, que está teniendo este tipo que de música disco claro. de oro señores increíble Burlingame 47 estos muchachos del barrio que hoy se destaca son ejemplos para los muchachos claro. de su ejemplo de superación y mamulín, que a pesar del ámbito famoso que ha conseguido tiene su pie sobre la tierra no, claro, Tú no, no es un loco no en polémica ni en nada sabe dónde viene y para dónde, y va. Para dónde va y, y no es un sé. ejemplo que muchos chicos del barrio lo siguen claro un, un tigre es menos de, de, de, de un menos delincuente en el barrio porque sabemos el, el historial de ellos que ellos mismos lo han dicho lo que hacían anteriormente la necesidad sí. Era de, la, era de la calle, ah, bulín, claro. una gorra. Y ahora están cantando y así haciendo ejemplo. ¿Tú me entiendes? Entonces eso hay que aplaudirlo. Hay una llamada. ¿Lo buena? Sí, buena. Buena. Bienes. Sí, buena? Bueno, Con estos por favor. si sí, adelante, con él habla. habla. Le hablo de manda mandapio. Ok. ¿Cómo están por allá? Por aquí, está, por aquí estamos bien, bien. viéndolo viéndole usted con dos antenas. Ah, no, gracias por la sintonía de la antena que ¿Qué? la están moviendo. Con antena, ¿verdad? ¿Usted sabe quién es el mejor hombre? ¿Quién? ¿Quién, mi hijo? A pues ciegas, si algo, tú escuchaste. Es? Que <risa> Amigo tuyo, la, la, la, la, la, ¿cuánta gente sin oficio? Eh? Y un minuto este programa, en Villalona. Le damos la bienvenida a la voz en Off, Villalona. Y sí, de, de, después de 80 días de vacaciones, ah, claro, eh, una cosa increíble. Que se lo merece. No, no, claro, sí, se merece 80 horas. se merece su, su vacación, Claro, ¿no, los 80 días son sí. demasiados. Ah, ya no. No, ah, no, ya no, son no, increíbles. <risa> y ahora, no, ¿cómo estuvo usted de vacaciones? Disfrutó, descansó, lo veo más, más, sí. más bonito, peladito, está <risa> todo bien. ¡Ey, hey, hey. Está bien, pensó, pensó, mucho. Lo imagino. criticaron mucho. Aquí usted sabe quién es que acaba con usted. Sí, sí. sí. No, eso yo... envidia. No, no, yo, yo... Yo tengo... Hay dos cosas conmigo. Yo ignoro las... Las la, críticas. Las críticas o la respondo. Ay. Y es mejor, que, y es mejor que, que, que, que, se, que yo le ignore. Sí, sí, es mejor que le ignore. Que no. rueguen que le ignore, porque sí, si, la, porque si no le no respondo, entonces. Se... No están preparados para entender. No, para no, muchacho, Es otro usted, nivel usted, ya. Locado, ellos, están, eh, ellos están aquí en, en play de, de, de liga. Sí, de yo estoy en grande liga ya. ¡Ah, pero, ey! ¡Ey! Para que la quiera coger, la grande liga y como compota.